¿Qué tal mi gente de Estereofónica? Les habla Víctor Cárdenas, creador del Mundial Baila Conmigo, Pepas con rojo y ahora con este nuevo éxito que tú me ves, espero les guste, estamos en exclusiva por aquí. Amigos de Estereofónica, nuevamente estamos en este punto de encuentro con grandes artistas y en esta ocasión La Guaracha se toma nuestros micrófonos porque hoy nos acompaña el DJ y productor colombiano Víctor Cárdenas, conocido en el mundo como el rey de La Guaracha. Bienvenido a Estereofónica, Víctor. Muchas gracias, nada, ¿no? muy contento de estar acá contigo, con todos ustedes. A ver, sobre mi carrera, sobre este lanzamiento, sobre Pepas que se está tomando el mundo y hablar un poquito sobre la Guaracha. Claro que sí, porque, bueno, vamos, digamos, como a hablar de este nuevo sencillo que tú me beses, pero antes también, digamos, hablemos sobre cómo comenzó todo este viaje, Víctor, por este género musical que, digamos, tiene esas raíces como Cuba. Sí, sí, claro que sí, son sonidos totalmente electrónicos. Eh, nada, yo empiezo desde muy pequeño eh, con esa adicción a la música eh, con la adicción a los instrumentos empezar a tocar, a crear a hacer melodías y alrededor de hace ya cuatro años empiezo a hacer música producción musical en, en, ya en un computador y nada, me enamoré de la electrónica empecé haciendo IDM mi, mi figura que siempre he admirado es Avicii siempre me he visto como, como esa persona a la que quiero llegar a ser eh, mejor dicho, comerme el mundo con la música y ha sido muy bonito, ha sido una carrera bastante corta porque tenemos bailar Conmigo que lleva casi ya tres años el hit mundial que le abrió la puerta a la Guaracha y ahora en este momento con Pepas de Parruco que también nos dio la oportunidad de, de participar en esta gran canción que, que está número uno en los Billboard en el mundo eh, compitiendo contra grandes exponentes de la música electrónica y nada, ha sido muy bonito Un, una carrera llena de, de bendiciones eh, obviamente como todas las carreras no ha sido fácil eh, hemos tenido algunos tropiezos pero creo que las recompensas van llegando todos los días Claro, una gran recompensa definitivamente porque Hoy, digamos en día, su, su éxito también lo posiciona como el DJ más joven de, de, de, de este género. Este proyecto también internacional que, que lo tiene como en, en ese radar de los artistas, digamos que ya se encuentran trabajando con nuevas producciones. Y bueno, digamos que la Guaracha la, la también ha tocado la puerta de varios artistas con los remix, también las fiestas y este movimiento definitivamente ha como salido a la superficie con toda su fuerza. ¿Cómo ha sido claro. también todo este proceso realmente de, de, de, de, de que esté un poco más posicionada en la guaracha? Pues mira, ha sido un proceso bastante, bastante fuerte porque necesitamos que los artistas grandes eh, como ya lo hemos visto con Maluma, que tuvimos la oportunidad de grabar con él, que chimba, una canción que habla de Medellín, una canción espectacular. También grabamos Volar junto a Pons y Susan Díaz. Y siento que eh, hacer colaboraciones así con artistas grandes, grandes van llevando el género a otro nivel. Pues, eh, las personas de, de otros países empiezan a decir: bueno, ¿y qué es la tal Guaracha? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Pues, y empezamos a hacer este, este recorrido y, y a llevar la bandera de, de, de este hermoso género y nada, yo creo que va a ser un género muy muy grande como todos los géneros cuando empiezan tienen sus, sus, sus comentarios malos, eh, a gente que no le gusta, pero, pero nada, yo lo que siempre digo, yo soy un joven de 22 años que le encanta hacer música y poner a la gente a bailar. Claro, bailar, definitivamente. Además, bueno, usted lo menciona esos comentarios negativos y ahí también, digamos, yo, yo quería como tocar ese punto, ¿no? Porque. Están los, rit los ritmos eh, folclóricos, los aut eh, autóctonos, ¿no? el muñerengue, el bambuco, la cumbia, el vallenato. bueno, todos estos que han representado como la riqueza sonora colombiana en el mundo. Pero también, eh, lo que mencionábamos también hace un momento, es que la guaracha es como esa nueva eh, gran embajadora cultural, a pesar de todos esos comentarios negativos. Sí, pues mira que eh, la guaracha tiene, pues, tiene muchos sonidos, eh, tiene muchas percusiones, tiene pianos, tiene trompetas eh, y tiene muchas cosas latinas como muchas percusiones, muchas cosas de Colombia, muchos tambores, eh, muchos sonidos, muchas, eh, no sé cómo se llama eso, eso que usan en el vallenato, que es el, la carrasca creo que se llama, no, no recuerdo cómo le dice eh... bueno, en fin, tiene muchos sonidos que, que por ejemplo, yo crecí en Colombia escuchando Pastor López eh, Alcia Costa, todo este tipo de música, sí. que tenía todos estos instrumentos y creo que por eso tengo esa afición esa a las trompetas, eh, a los tambores y al sonido electrónico porque me encanta el género y, y siento que, que tengo mucho para dar en este género y bueno digamos eh... Desde muy pequeño, hace un momento se lo mencionaba, eh, comenzó con todo este viaje musical, ¿no? Supongo que viene también de familia de músicos, eh, sí. bueno, todos estos mira, instrumentos. Mira que yo, yo vivía con, con un tío que era sacerdote y crecí como en el entorno de, de la iglesia, tocando en las misas, y aprendiendo, digamos... Eh, canciones así de la iglesia y entonces cre crecí un poco bueno y ya como que me aparté un poco de, de la religión pero seguí con, con la música y, y eso fue muy bonito porque me dio muchas, muchas cosas bonitas y son mis raíces donde empecé a crear música eh, también cantaba ahorita no canto pero antes lo hacía y ahí empezó todo fue como la chispa de, de la música ahora estamos haciendo guarachi y se venden grandes colaboraciones y nada ha sido muy muy bonito y Avicii, ¿qué, ¿cuál fue esa inspiración? ¿Qué fue lo que definitivamente tocó a Víctor Cárdenas para decir yo me voy a dedicar a la guaracha? Pues mira que eh, antes de hacer guaracha yo hacía algo que llaman EDM, que es como la electrónica más comercial que estuvo en ese tiempo, en el 2013, 2014, que era la música Tomorrowland, de, de todos esos eventos super grandes donde se presentaban Dimitri Vegas, todos esos caballos del género. Y yo empecé a hacer ese tipo de, ese tipo de electrónica y, y pues la primera canción de electrónica que yo escuché fue vici Entonces yo me enamoré de la música de él y, y, y nada, siento que, que quizás nos parecemos en muchas cosas, como en la forma de componer, en, en, en muchas cosas me identifico con él. Y, y donde vivo no escuchan ese tipo de, de, de electrónica, escuchan es Swarash. Entonces yo voy a una discoteca y yo digo, bueno, yo quiero escuchar nada electrónica y ponen es Guaracha y yo digo, ¿pero qué es esto, ah? Aquí no escuchan en la electrónica que yo veo en, en, en YouTube, en toda parte. No, que ponen es Guaracha, que aquí no ponen esa música. Entonces yo digo, eh, vamos a intentar hacer Guaracha. Y saqué como seis, ocho canciones y sale bailar conmigo. Y después salió Pepa, después salió chimba Entonces, nada, vamos como en el proceso de seguir creando música y seguir creando hits para dejar la guaracha en alto y que los artistas se monten en, en muchas más canciones y salgan muchos más éxitos para que la guaracha siga surgiendo mucho más. Y a propósito de Pepa, Víctor, esto se convirtió en un éxito, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, que también, pues, eh, digamos, se, se posicionó nuevamente, se posicionó nuevamente es su nombre en esos primeros eh, lugares, ¿no? De, los, de esos listados principales musicales en el mundo. Y, y, y digamos también que hay algo muy importante, y es que recibió ese disco de oro, ¿no? Por esas ventas digitales. Tenemos eh, en este momento disco de orden en Colombia, creo que también lo tenemos en, en Puerto Rico, si no estoy mal. Y nada, ha sido una experiencia muy linda trabajar con estos artistas, con DJ Chino, que es el productor de, de, de Pitbull, con Parruco, con, con muchas personas que, que conocí en este, en este gran proyecto y que me han apoyado y me han dado la mano y me han aconsejado muchísimo porque a mis 22 años de edad, tener una colaboración con Parruco, es algo que uno dice, si sí, estoy viviendo esto de verdad, si sí, sí, sí está pasando de verdad, entonces, y nada, y lo que vienen son total bendiciones, vienen muchas cosas muy bonitas, venimos con una colaboración con Pitbull, con Enrique Iglesias, con muchos artistas que yo digo, o sea, si esto es ahora, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a llegar más adelante? pues más adelante va a ser muchísimo más grande, porque es claro, un artista muy joven definitivamente, y que ya estaba con artistas como Jennifer López Maluma, que hace un momento lo, lo mencionábamos también, y bueno, llega que tú me beses, ¿no? Es una composición también de, del productor y compositor Juan Yair. ¿Cómo fue, digamos, toda esta colaboración ahí trabajando con él? que cuando yo escuché la voz, la vocal, yo, yo me dice yo dije, uff, o sea, todo encajó perfectamente. O sea, todo, todo como que se le mandó a la pista y escribió y yo la escuché y yo dije, es pues como si yo, yo hubiera estado al lado de él y, y sí, vamos a hacerlo así, así. O sea, encajó perfectamente y es un compositor muy duro. Le componía a Grace y a My y a muchos artistas de Colombia. Tiene un talento increíble, increíble. Y nada, espero que tengas más colaboraciones con él y, y que tú me deses tiene un video muy, muy cool, un video que grabé con mis amigos, con, con las personas más cercanas y nada, tienen que verlo, tienen que verlo, es un video y una canción que les va a encantar, les va a entrar en los corazones y es para que se lo dediquen a su novia, a su pareja, a la persona que ustedes quieran. Bueno, este es sencillo, aunque no quiere contar mucho, pero narra también ese diario vivir, ¿no? Muestra esos eh, momentos cotidianos en tarima. Eh, y, y bueno, hablemos un poquito de, de este video, de la, la producción. Pues mira que el video en sí no sabíamos cómo, cómo qué hacer, y yo le dije a mi equipo de trabajo que yo quiero hacer como un estilo videoblog, haciendo cosas acá acá en el, el cafetero o en, en el parque del café, en lugares temáticos. Y entonces salíamos un día y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer motocross, listo. Vamos mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Mmm, tenemos un viaje, no, pues aprovechemos y grabamos. ¿Qué vamos a hacer mañana? No, pues vamos para tal parte y grabamos allá. O sea, todo salió como, como, como sin guión, sin nada, solamente como pensando las ideas de una. Y el video es brutal, brutal. Aprovechamos también unas tomas que grabamos de Cartagena. Y nada, un video que, que me encanta, me encanta. Una producción para bailar, definitivamente, para gozárnosla por completo. Hablemos también, Víctor, de esta primera gira, Love Guaracha, ¿no? Que digamos va a... Um, donde usted va a estar por varios eh, países. Hablemos de, digamos, de esta gira, de esta primera gira. Claro que sí, venimos con una gira en Europa, una gira bastante larga. Eh, en noviembre y diciembre vamos a estar en París, en, en muchos, muchos lugares muy, muy bonitos donde vamos a llevar este género para que la gente la, lo, lo conozca, eh, sienta lo que es bailar guaracha uh -huh. Y nada, espero tocarle los corazones a todos y, y seguir colaborando con grandes artistas por allá. Eh, no sé, muchos artistas. ¿Y en Colombia? En Colombia tenemos también varios artistas colombianos. <risa> no, voy a, no voy a decir nombres porque me regañan, pero tenemos varios artistas de Medellín, varios artistas que en este momento están buscando eh, como el mismo flow de Pepas, eh, el, el mismo, como el mismo sonido, y claro venimos con varios artistas, también tenemos música con Chucky también de acá de Colombia, entonces nada, lo que no me un nada. Y aparte, bueno, de esta gira que va a, a comenzar, eh, ¿qué más viene para Víctor Cárdenas? mira ahorita el 18 vamos a estar en barranquilla, vamos a estar en, en, en Chile también, vamos a estar en Panamá, vamos a estar en Venezuela, en Maracay, eh, por primera vez en, en, en estos países y, y nada va a ser muy lindo, creo que, que de hecho acabé de llegar de Bolivia, estábamos en una gira ya y fue algo muy bonito, está número uno, Pepas en, en, en Bolivia y la gente nos, nos trató súper bien, nos apoyó súper bien. Y nada, llegar a esos, a esos lugares, a esos países y, y ver cómo la gente escucha tu música tan lejos, cómo la canta, cómo la baila, es, es algo que, que te eriza la piel y te subes al escenario y todo el mundo cantando, eso, es, eso se siente una energía muy, muy bonita. Bueno, Víctor Cárdenas, un DJ productor colombiano que definitivamente ha arrasado a nivel mundial, el Rey de la Guaracha, definitivamente. Gracias por acompañarnos en Estereofónica y como usted lo dice, lo que vienen son bendiciones. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes, escuchen mi último lanzamiento que tú me ves. no dejen de escuchar Pepas, No ruco. síganme en todas mis redes sociales como Víctor Cárdenas, Espero verlos muy pronto y que viva la Guaracha. Que viva la Guaracha, Víctor Cárdenas.